Bien, para la siguiente experimentación en transcomunicación he querido usar como onda portadora pues fragmentos de fonemas aleatorios de una voz humana. Para ello he utilizado un programa que se llama EVP Maker que lo que hace es que coge un archivo de audio de por ejemplo una entrevista que yo he cogido de Ernst Sekonsky que es un investigador en transcomunicación pues he cogido esta entrevista que dura una hora y la he pasado por este programa, que lo que hace es eh, fragmentar aleatoriamente eh, los fonemas de la, de la voz a una velocidad de 180 milisegundos de manera, y de manera aleatoria. Eh, así lo que hacemos es que haya un galimatías de, de fonemas y luego eso, además, lo he mezclado con la propia entrevista de Ernst Sekonski con lo cual, eh, todo ello suena de la siguiente manera Bien, eh, representa que las entidades estas voces que transcomunican con nosotros utilizan este galimatías de fonemas para formar la, las palabras con las que nos contestarán a nuestras preguntas. Este es un sistema utilizado por muchos investigadores en transcomunicación y suele dar resultados bastante sorprendentes. Yo aquí en este vídeo lo que quiero demostrar es que aunque el resultado parezca sorprendente puede inducir a error. Si bien como veremos he conseguido dos respuestas a mi pregunta a través de este método, es importante luego en el análisis hacer una comparativa. Entonces eh, yo utilizo el programa Audacity que se puede conseguir de manera gratuita y aquí arriba tengo eh, los fonemas, los fragmentos y junto grabado con mis preguntas y aquí abajo tengo solo eh, los fonemas de manera que si me, me contestan a alguna pregunta modificando los fonemas yo lo comparo con el original y puedo saber si ha habido una modificación o no por ejemplo en este fragmento que vamos a escuchar yo pregunto por mi ángel guía que se llama José esto, yo no soy creyente, pero simplemente en base a la experimentación, como varias veces me ha salido lo de Ángel Guía y José, pues entonces quise preguntar por, por mi Ángel Guía y obtengo una respuesta, aparentemente, que dice José. Lo vamos a ver aquí en el segundo 6, eh, con 6,8 y luego aquí lo repito varias veces y en esta zona amplificado. ¿Es posible contactar con mi ángel ¿Es posible hablar con José? Bien, aunque aparentemente parece que ha dicho José, eh, podemos comparar eh, esta respuesta con lo, el galimatías de fonema originario y así saber si ha sido una mala interpretación. Entonces vamos a abrir el archivo del Galimatías original. Vamos a escucharlo y vamos a ver que efectivamente eh, ha sido un error de interpretación, porque eh, ya en el Galimatías de Fonemas original grabado previamente, ya se decía eh, algo parecido a José, o 12, o 12. Eh, que, que efectivamente es una pareidolia vamos a escucharlo por tanto en esta ocasión realmente no han modificado ningún fonema para decir la palabra José sino que ha sido la casualidad de que yo cuando preguntaba pues segundos después había un fragmento de fonemas aleatorios que combinados parecía que decían José en esta ocasión yo pregunto eh, a las voces que me digan eh, o me repitan el nombre de un investigador en transcomunicación que se llama Otto, Otto Koenig, y efectivamente obtengo una respuesta a acorde, más o menos entendible, que dice Otto y que justamente lo dice al acabar yo de preguntar. Vamos a escucharlo. ¿Podéis decir Otto Koenig? En esta ocasión, como también tenemos el original grabado de los fonemas aleatorios, vamos a hacer una comparativa y vamos a comprobar que efectivamente es otro error de interpretación porque justamente en ese momento ya había grabado unos fonemas aleatorios que parece que digan Otto, con lo cual también es una paraidolia. Vamos a escuchar el original. Por tanto, con esto quiero demostrar que cuando se utiliza un procedimiento como este, es decir, como portadora utilizamos fragmentos de fonemas aleatorios, pues es muy fácil a la hora de investigar ya que si encontramos una respuesta eh, que se ajusta a nuestra pregunta podemos compararlo con el archivo original y de esta manera descartar si ha sido producto de una casualidad o que efectivamente ha habido una modificación de los fonemas así que si queréis probar este método eh, siempre a la hora de escuchar las respuestas luego compararlo con el original Muchas gracias.